Y si te gusta, vamos de una vez, porque ya comenzamos. ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy te traigo el último WhatsApp Plus, explicado al detalle y con sinceridad, para que sepas sus ventajas y sus desventajas. Ah, pero tú me dirás, ¿qué WhatsApp Plus me estás trayendo? Bueno chiquitín, si vamos a buscar en internet seguro que vas a encontrar muchas páginas que dicen que tienen la última versión de WhatsApp Plus Pero la numeración inclusive hasta te puede confundir Pero hay que tener cuidado porque en su gran mayoría a veces están desactualizadas Así que en esta oportunidad te traigo los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus Mods y Hey Mots. Ah, pero tú me dirás Pero, ¿cuál es la diferencia José Matsu? Bueno, mi querido rufiancito, la verdad, ambos tienen sus pros y sus contras. Dentro de lo más destacable, la versión de Heymods Mods te permite tener temas en movimiento, lo cual los hace ver bien chidoris. Pero por otro lado, la versión de Alex Mod te permite crear más fácilmente temas personalizados. Y si te da flojera o no te sale como te gusta, ya sabes que en mi página web podrás encontrar todos los temas personalizados que desees. He realizado cerca de 200 temas personalizados que ustedes me piden. Pero bueno, antes de continuar te recuerdo que te puedes pasar por mis redes sociales Donde vas a encontrar mucho contenido de seguridad informática Y consejos tóxicos de las redes sociales Así como también cursos gratuitos y muchos temas que te van a servir para hacer tu vida más sabrosita Nadie se ha preocupado tanto por mí y obviamente, mi querido muchachón, una desventaja que vamos a tener al momento de instalar el WhatsApp Plus es que primero tenemos que desinstalar el WhatsApp normal. Pero no te preocupes que no vas a perder tus conversaciones si sigues al pie de la letra estos sencillos pasos que te dejo en este video. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats.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 el 14.0 de AlexMod y el 19 de HeyMods. Escoge el que quieras y ya podrás descargarlo desde un enlace seguro. En caso instalas el WhatsApp Plus de AlexMod, ya puedes desinstalar tu WhatsApp. Pero si vas a instalar el WhatsApp Plus de HeyMods, tenemos que hacer un pequeño artificio. En el administrador de carpetas vamos a buscar la carpeta WhatsApp. Y ahí debe estar, pero en caso no lo encuentres, como está ocurriendo en mi caso, vamos a buscar otra carpeta que se va a llamar Android. Dentro de esta carpeta Android, vamos a buscar la carpeta que se llama Media. Y en Media está el archivo con WhatsApp. Esto es para los celulares que vienen con WhatsApp incorporado. Entramos a esta carpeta con WhatsApp y vamos a encontrar aquí la carpeta que estábamos buscando. Dentro de WhatsApp, vamos a ver la carpeta Databases. Así que vamos a entrar a Databases y vamos a buscar la última copia que hemos creado, que es la que no tiene fecha. En este caso, es la que he creado a las 6 y 13, yo la voy a seleccionar y ahora la voy a mover a otra carpeta, en este caso la voy a poner en el mismo almacenamiento interno para que de ese modo no se borre al momento de desinstalar el whatsapp normal.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 Y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp Plus Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Y entonces, ahora solamente vamos a ejecutar la APK Y el proceso de instalación es igual que la versión normal Y si en caso la copia de seguridad no te carga Al final del video te explicaré una forma 100% efectiva de que puedas recuperarla Y una vez instalado veremos las modificaciones de esta última versión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 Pero bueno, vamos a probar uno de ellos. Por ejemplo, este que he subido hace muy poco de Spider-Man No Way Home. Simplemente lo seleccionas y como ves ya se aplica a tu WhatsApp Plus. Y obviamente, en la descripción del video también te dejo un videíto de cómo instalar todos los temas personalizados que hago al detalle. Para que tú también puedas crear tus propios temas, si quieres, ¿no? Y no olvides que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. No más que tengo muchos temas que realizar, pero igual, si quieres que le ponga prioridad a tu tema, déjamelo saber en los comentarios. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los temas personalizados en HeyMods, lo cual, como te dije, viene con mucho movimiento. Para eso vamos a entrar a los tres puntitos y luego en la versión de WhatsApp Plus de HeyMods, entramos a configuración de WhatsApp Plus. Vamos a la opción que dice Tienda de temas. Aquí vamos a encontrar todos los temas en movimiento que vienen en la misma galería de WhatsApp Plus. Y una vez que estás seguro qué tema quieres tener, solamente lo seleccionas. Pero un detalle es que una vez que seleccionas un tema, la aplicación te va a pedir que compartas este tema con 5 contactos de WhatsApp, ya sea un contacto o con grupos. Lo que hago yo es agregarlo, compartirlo con grupos que yo mismo he creado y donde estoy solo. Pero si te da flojera hacer esto, igual lo puedes compartir con cualquier contacto y luego simplemente eliminas el mensaje para no incomodar a nadie. Y una vez que termina la descarga le damos a establecer por defecto y ya tendrás el tema que seleccionaste. Hay muchos temas y siempre se siguen agregando más temas animados.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 Lo cual es muy útil porque podrás leer los mensajes sin tener la obligación de responderlos inmediatamente. Y luego de ver todas estas ventajas te preguntarás ¿cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas es que al ser una aplicación modificada es posible que si tú haces alguna actividad que no sea normal en WhatsApp, como mandar muchos archivos muy pesados a muchos usuarios o mandar el mismo mensaje un montón de veces a muchos usuarios, esto no es normal y WhatsApp te podría detectar como una cuenta que no está usando la versión normal. Por eso, como te dije, no te recomiendo que actives algunas opciones que no están activadas en las opciones de privacidad. Déjalas ahí, como te dije al comienzo del video. Por último, te aclaro que estas dos versiones de WhatsApp Plus no tienen ningún tipo de virus que robe tu información o dañe tu equipo. Pero como a mí me gustan las cosas claras, te voy a aclarar que tal vez algunos antivirus puedan detectar el WhatsApp Plus o muchas APKs como si fueran virus, cuando en realidad no lo son. Lo que ocurre es que estas aplicaciones o APKs muchas veces son solamente skins o carcasas para que puedas modificar la interfaz o los estilos o las apariencias, pero esto no los hace ser un virus. Así que tú tranquilo. Y ahora sí, te voy a explicar cómo recuperar tu copia de seguridad si como ves acá no te cargó la copia. Hay una forma súper efectiva y que nunca falla. Vamos a las opciones de administrador y vamos a buscar el archivo que te dije que muevas o que copies. En este caso yo lo había pegado en el mismo almacenamiento interno, este de acá. Así que ahora solamente lo voy a seleccionar y lo voy a mover. Vamos a escoger la ruta siguiente, almacenamiento interno, y ahora vamos a buscar la carpeta WhatsApp Plus. Entramos y vamos a buscar la carpeta databases, pero como no está creada aún, porque no se ha creado copia, vamos a crear esa carpeta. Escogemos la opción crear carpeta y vamos a nombrar esta carpeta databases. Se escribe databases, aceptamos, y ahora sí, aquí en esta carpeta vamos a pegar la copia de seguridad que hemos movido. Y esta copia sí o sí tiene que ser reconocida por el WhatsApp Plus. Pero como ya habíamos instalado el WhatsApp, tendremos que volver a instalar los datos. No vamos a eliminar o desinstalar la aplicación. Solamente con clic sostenido vamos a hacer clic donde dice información de la aplicación. Y en la parte de abajo escogemos la opción limpiar datos. Vamos a escoger borrar todos los datos y aceptamos. Ahora sí. Al entrar a WhatsApp nos va a pedir que ingresemos nuestros datos como si recién estuviéramos llenando nuestra cuenta de WhatsApp. Una vez que esperamos la confirmación vamos a poder ver que ya ha reconocido la copia de seguridad que habíamos creado y ya podemos restaurar nuestra copia. Y si quieres tener siempre en la mano la última versión de WhatsApp Plus o de muchas aplicaciones muy importantes y que te van a facilitar la vida, pues suscríbete al canal y no olvides de seguirme en mis redes sociales como TikTok, Quai o Instagram.